todos los cantantes que quizás yo hasta admiro, por así decirte. Y volver sola con mi disco, con mi primer disco de música, eh, estaba como... no lo podía creer. A mí me gusta, me da... viste que es eso, no se ve a los 15 y... no. Te quiero contar que soy Tini Stessel y que te ganaste la primera fila para venirme a ver al show. Todo tiene su adrenalina especial, pero yo creo que una de las cosas así más especiales viste es a la hora de, de estrenar un show eh, viste que uno tiene todo preparado y está ensayando no sé cuánto tiempo pero el momento en el que la gente ya está ahí sentada y está esperando para ver eso a ver.